El destino es perfecto, alineó los planetas oh, yeah, yeah, yeah. Y no pensé que en mi mente así tú te metieras Y de ella no saliera Creo que fue el olor de tu piel que me envolvió y me suelo enloquecer he hecho cabeza y no sé qué fue, pero este misterio debo resolver porque. qué. Me tiene super tramao Yo no quise, no quisiste, me dejaste tengo un gap. Ahí envuelve, envuélveme Que de ti no tengo sed. Que de que de esa agua más nunca beberé. Una historia muy confusa, un zapatito por la noche. Tú paraste mi auto, mi coche. Noche de aventura, noche de derroche. Porque yo no me quería enamorar. Porque a ti yo te tengo clava. Ando con amiguitas de aquí para allá Soy un lobo solitario difícil de amarrar Ahora analiza Yo no creo en santo y por ti voy a misa Vamos a casarnos y vámonos para Ibiza Pa' disfrutar de la playa y la brisa No quiero que te vayas, a es algo especial que de la mano está, está. Oh, oh. Bailamos en la arena yeah. En la playa de Cartagena oh, oh. Que estamos tú y yo solo y me paraste borrachita con tu lista de morena a La cosa buena no, DJ no le pongas stop Dos me marco el reloj Que este afrofit me bailaste y te envié La voz. Representando a los Kila Gabo Music oh, Louis La Revelación oh, oh. Y esta vez andamos con la más dura de Guillami. <laughs>